Primero fue un tango, luego comenzó a sonar un vals. Un bolero me puso romántico, me bailé una sevillana al final. No sé qué me ha podido pasar, pero de pronto me puse a bailar, a bailar solito. En mi habitación, sin ningún prejuicio, pero con pasión, por la ventana se veía un día soleado. Me faltaba solo tú, a mi lado. Pero te sentía como si estuvieras y comencé a bailar. La primavera Y yo me arrepiento Fue un gran momento Y me gustaría repetirlo Más de una vez Energía y alegría Me dejaron como huella Ese día fui feliz Solo me faltó ella Estoy convencido La música tiene magia Magia que te inunda y te anima la nostalgia. Magia que te levanta el alma entera. Magia que te llega con la primavera. No sé qué me ha podido pasar, pero de pronto me puse a bailar. A bailar solito en mi habitación sin ningún prejuicio, pero con pasión, primero fue un tango, luego comenzó a sonar un vals, un bolero me puso romántico y bailé una sevillana al final.